Ah, oh, no, digo, uh. Oye, Patricio, estudiaste para la prueba ¿Qué prueba, hermano? ¿Cómo que qué prueba? La de terapia, vos, dicen que va a estar terrible, pelúa Ah, oh, no pasa nada, si yo con las clases nomás me aguanto Ya, loco, vamos, que estamos atrasados Entremos, entremos, entramos <risa> <risa> eh, Bueno, muchachos, empezamos con la prueba Primera pregunta Defina ocupación. Muy buenas a todos, bienvenidos a Mundo Terapia. El día de hoy vamos a intentar eh, ayudar a nuestro amigo Patricio a dilucidar y a comprender qué diablos es la ocupación. Y para hacerlo, eh, primero hay que despejar algo, algunas nociones básicas de lo, de lo que implica el concepto, ¿verdad? Entonces. Nos vamos a encontrar en algunos momentos con un uso cotidiano del concepto de ocupación, que tiene que ver con el trabajo o con el cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa. O también podría significar pura y lisa y llanamente trabajo, empleo, oficio. O también podría relacionarse con una actividad o con una, un entretenimiento en particular. O por último, podría incluso significar un modo natural y originario de adquirir la propiedad de ciertas cosas que carecen de dueño. En nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, hablando con personas en cualquier lugar, probablemente cuando se refieran a ocuparse se estén refiriendo a alguno de estos cuatro tópicos. Sin embargo, el uso disciplinar que nosotros hacemos del concepto de ocupación tiene eh, otra naturaleza y tiene eh, otra definición. Entonces nos podemos encontrar primero con que es el elemento constitutivo del estudio y práctica tanto del terapeuta ocupacional como de la ciencia ocupacional. Por otro lado, algunas veces vamos a escuchar a algún terapeuta ocupacional decir que la ocupación es el medio o el fin de una intervención terapéutica. O algunos podrían decir que la ocupación es el aspecto relevante o más relevante en el desarrollo humano. Sin embargo, eh, vamos a ver eh, cómo va desarrollándose este concepto y evidentemente nos vamos a quedar en la esfera del uso disciplinario. Definición de ocupación la definimos? Sabemos que vamos a estar dentro de, de la disciplina de terapia ocupacional, pero, pero ¿qué diantra significa la ocupación? ¿y cómo podemos eh, llegar a definirla de una manera clara, concreta verdad clara, concreta, y concisa? La verdad es que nos vamos a encontrar con algunas dificultades y yo aquí voy a enumerar con las que me encontré al momento de hacer el video. La primera de esas dificultades es que... Eh, definir ocupación va a depender mucho Del contexto social de quien Está definiendo el concepto ¿ya? También va a depender Del de contexto social De quien interpreta dicha definición Porque eh, El concepto de, de ocupación Es un concepto que está en constante evolución Que está cambiando en los últimos 20 30 años, ha cambiado eh, y, y depende de si es Un autor eh, anglosajón o es uno no sé de latinoamérica o es japonés o es australiano etcétera lo que vuelva al concepto en una esfera más o menos difusa y, y difícil de, de concretar por tanto cuando nosotros estamos en pregrado no sé el primer segundo tercero cuarto hasta el quinto año incluso después de haber egresado nos preguntan qué es la ocupación o cómo nosotros entendemos la ocupación les aseguro o les apuesto en mi cabeza a que eh, si le pregunto es un día lunes a la misma persona Y si le pregunto el día viernes a la misma persona, me va a dar una definición diferente Que tiene que ver más o menos con lo mismo, pero no, eh, eh, no iguales, digamos ¿Ya? Entonces, tenemos un gran vida que es la otra, que nos va a rescatar, o eso pensamos la OTA, ¿qué nos dice respecto a la ocupación? Nos dice que es una, son actividades dirigidas a una meta que suelen extenderse en el tiempo y tienen significado para el desempeño e incluyen múltiples tareas. Ya, esta definición está dentro, eh, de, yo, yo la saqué de la traducción del, del marco de trabajo eh, para el terapeuta ocupacional que tiene la OTA. Y eso fue lo primero que encontré respecto a la ocupación, pero también encontré me decían que eran actividades diarias que reflejaban valores culturales, proveían de estructura la vida y significaban a los individuos de esas actividades programadas. Y también que actividades en las que la gente se compromete a través de su vida diaria para ocupar el tiempo y darle un sentido a la vida. Y también que son actividades de la vida diaria nombradas, organizadas y a las que se le da un valor y significado. Y también una relación dinámica entre forma ocupacional. Y también, por último, que son una serie de actividades diarias que pueden ser nombradas en el léxico de la cultura. ¡Nope! Entonces, creo yo que... Para hacer una definición de ocupación que, viene, que proviene de un ente rector que más encima está enmarcando lo que tendría que ser tu praxis profesional, mmm, creo yo que es muy poco operativo y muy confuso y que sobre todo a la hora de enfrentarnos a una prueba o de enfrentarnos a, a algo que tenga que ver con la definición pura del concepto, va a ser bastante contraproducente. Entonces, ¿qué propongo yo para definir lo que es ocupación? Y espero también de esta forma ayudarlos. Primero, creo que hay que tener algunas consideraciones a la hora de responder a la pregunta ¿qué es ocupación? Primero, debemos situarnos. ¿Situarnos en qué? Eh, ¿En dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué lugar geográfico? ¿Qué historia tengo? ¿Qué capital social tengo? ¿Cuál es la herencia cultural de la que proveo? Y también eh, lo mismo aplica, digamos, para los usuarios. Reconocernos a nosotros mismos, eh, nuestras inclinaciones, eh, nuestras limitaciones, nuestros proyectos, nuestras ambiciones eh, y un largo etcétera posicionarnos desde alguna alguna perspectiva teórica alguna corriente teórica en específico de, no sé desde las más progresistas a las más conservadoras eh, o algunas más mecanicistas algunas más humanitarias de, dependiendo del, de la perspectiva de salud con la que vamos a trabajar o con la que vamos a entender cuál es la problemática que tiene un usuario en particular por ejemplo o eh, para comprender cuál va a ser mi praxis ¿Cómo la voy, lo, lo voy, voy a ejecutar en el futuro? Y por último, validarnos a nosotros mismos. No nos sirve de nada situarnos, reconocernos y posicionarnos si a la hora de, de, de crear conocimiento, de, de, de crear prácticas eh, o de ejecutarlas o, o de sencillamente replicarlas, eh, nuestro posicionamiento, nuestro reconocimiento y nuestro. Eh, eh, nuestra situación en el mundo eh, queda desvalidada por alguna otra corriente en particular O, o por algún modelo de, de, de intervención en terapia ocupacional en particular O por alguna visión de salud en particular en desmedro de lo que nosotros creemos que tendría que ser ya. Ojalá, claro, todos esto, estos cuatro ítems eh, fundamentados en, en teoría, digamos y Al final vamos a ser prestadores de salud ¿Ya? Entonces, eh, armemos un poco el público Yo hice el ejercicio anterior y encontré dos textos que para mí son importantes Uno de ellos es el sentido de la ocupación Y otro de ellos es la definición y el desarrollo del concepto de ocupación Que es un ensayo sobre la experiencia de construcción teórica desde una identidad local El primero, si no me equivoco, está escrito por una española, me parece mucho Que es eh, Romero eh, ahí está la bibliografía por si la quieren buscar, igual yo la voy a dejar en la descripción después y el segundo está escrito por eh... el comité de... por la ciencia ocupacional de la Universidad de Chile, algo así pero son muchas personas que escribieron un documento que, desde mi perspectiva, es bastante bueno. ¿Por qué elegí estos dos? El primero, porque nos ofrece una revisión más o menos profunda, o sea, no sé si tan profunda, pero sí interesante, de las distintas eh, perspectivas o visiones que se tienen respecto de la ocupación y de la terapia ocupacional en sí misma. ¿ya? Y el segundo, porque nos ofrece una visión de ocupación que tiene que ver con eh, un sentido identitario, particularmente en Chile porque el documento es de Chile, pero que también hace eco a otras visiones en Latinoamérica, ya. Así que ambos textos son muy interesantes y los recomiendo de leer para eh, profundizar este video. Vamos a ver ahora qué nos dicen los terapeutas ocupacionales importantes, tanto los contemporáneos como los pasados, de la ocupación. No están ordenados en, en, en orden cronológico ni en orden jerárquico, sino que sencillamente eh, lo, los expongo para que vean algunas similitudes o algunas diferencias de lo que opina una persona respecto a la ocupación y lo que opina otra que hay diferencias bastante significativas en realidad ¿ya? entonces, en primer lugar tenemos a Pilar y Spackman. ¿qué nos dicen ellos? dicen que la ocupación abarca las actividades cotidianas que permiten a las personas mantenerse y contribuir a la vida de su familia y también participar en sociedad una definición de ocupación Simo, cuando habla eh, en, en, enmarcado dentro de, de, de un análisis, me, me, según recuerdo, el texto que publicó tenía que ver con un análisis del, de, de las distintas visiones de ocupación y, y su impacto en la terapia al final. Pues bueno, les voy a dejar el artículo al final, así que ahí ustedes lo pueden contextualizar mejor. ¿ya? Él dice que la ocupación significativa como alma de la intervención. Dentro de este enunciado vamos a enmarcar. Él dice que una ocupación tiene en cuenta las necesidades, las potencialidades y la espiritualidad de la persona. Y un poquito más abajo, dice que la terapia ocupacional cuando es transcultural, eh, no solamente reconoce la belleza inherente a todas las culturas, sino que busca e introduce ocupaciones culturalmente significativas en la intervención. Ahí tenemos algunos elementos que son un poquito más profundos de la, de la definición tipo que nos da. El, el vida, por ejemplo. Eh, por otro lado, eh, Domínguez y Jones nos dicen que eh, la ocupación es un medio para el desarrollo y la manifestación de la identidad de las personas en un entorno físico y social determinado, y que además es solamente a través del contexto que se puede comprender el significado de las ocupaciones, su impacto en la participación social y en la identidad colectiva y personal de las personas que sufren situaciones de deprivación o ocupación. Solo conociendo el contexto se pueden generar dinámicas destinadas a la transformación inclusiva del mismo y que solo conociendo el contexto podemos comprometernos por la justicia ocupacional. Es decir, en esta definición ya vemos al ser eh, como un ser ocupacional y, y político, ya hay un, una complejización de la esfera eh, que envuelve a la persona que se ocupa. Por tanto, ya podemos ver algunas eh, diferencias más significativas entre algunas y otras concepciones de lo que es la ocupación. Eh, además, eh, Larson, Wood y Clark nos dicen que eh, la ocupación son las actividades que comprometen nuestra experiencia vital y pueden ser nombradas en la cultura. Si bien no es tan profunda como la concepción anterior, sí elementos importantes que aparecen acá. Particularmente el tema de la cultura Después vamos a ver Algunas implicancias de eso ¿ya? Eh, Low, Baum Y Dan, Creo que así se pronuncian sus apellidos Nos dicen que la ocupación Es todo lo que hacemos en la vida Incluyendo acciones, tareas, actividades Pensar y hacer. ¿Qué no Meyer Hace harto tiempo atrás Nos dijo que eh, nuestra, o sea, él pensaba lo siguiente Todo esto son citas textuales por, por si acaso ¿verdad? Él pensaba lo siguiente Que nuestra concepción del hombre es la de un organismo que se mantiene y equilibra a sí mismo en el mundo real y actual Por estar en la vida activa y hacer un uso activo de la misma Por ejemplo, utilizando, viviendo e interpretando su tiempo en armonía con su propia naturaleza y la naturaleza que lo organiza es el uso que nosotros hacemos de nosotros mismos lo que da un último sello o definición de todo nuestro ser. Es como bastante más poética bastante más filosófica, pero en términos concretos eh, yo con esta definición no explico nada de nadie. No digo que esté mal, simplemente, Como les dije, depende mucho de quién define y de quién no define, pero cuando nosotros leemos mucho en pregrado respecto de lo que es la ocupación y lo que es la terapia, nos encontramos habitualmente con este tipo de enunciados, que son difíciles de operativizar, eh, sobre todo a la hora de responder una prueba en específica donde están evaluando un conocimiento en específico. Pero la puse porque a mí me parece bastante bonita. Y por último, eh, Low no sé cómo se pronuncia ese apellido, así que me lo voy a saltar, Batiste y Townsend eh, nos dicen que la ocupación son las actividades de la vida diaria nombradas, organizadas y dadas eh, un valor y significado por los individuos y una cultura, que es todo lo que la gente hace para ocuparse a sí mismo, incluyendo cuidarse, divertirse y contribuir al tejido social y económico de sus comunidades. Entonces, podemos ver que hay una diferencia sustancial, hay una diferencia significativa entre entender la ocupación solamente como, como actividades que la gente hace o, como, o entenderlo de manera eh, ejecutora, digamos, no sé cómo, cómo explicarlo bien, a entender la ocupación como un factor político. Por ejemplo, hay diferencias significativas y dependiendo de cuál decidamos tomar o dejar va a también tener un impacto significativo en nuestra práctica porque es lo que va a sustentar lo que vamos a hacer cómo lo vamos a ver eh, y cómo lo vamos a abordar en el fondo ¿Ya? entonces yo propongo lo siguiente ver primero con qué nos quedamos de todo lo anterior yo personalmente no me quedo con ninguna pero hay algunas cosas en común que son importantes. Son ejes transversales que están en todas las definiciones. Estas son solo algunas de las que hay. Créanme que hay muchas más. Pero más o menos todas, incluyendo las que no están acá, eh, tienen ejes transversales que tienen que ver con la actividad, con el significado, con el hacer, y con la cultura, sociedad o contexto en las que se desenvuelve dicha ocupación. Y que además, todas estas actas están conectadas entre sí. Estos son los factores que están en todas las definiciones de ocupación o yo diría que en todas. Vamos a encontrar eh, a lo menos tres de, esta, de estos tópicos. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a ordenar un poquito y vamos a sentarnos en el segundo texto que les mencioné que va a ser eje de este vídeo, que es el propuesto por, Álvale, por Álvarez y sus colaboradores, ¿ya? que es del Comité de Ciencia Ocupacional de la Universidad de Chile, algo así, creo que era. Ellos toman como definición de la ocupación lo siguiente, que es aquella actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. Simple, concreta, Fácil de reproducir, fácil de contestar, fácil de retener y fácil de transmitir. Sobre todo a alguien que no conoce lo que es la ocupación. Normal, sencillo. Sin embargo, esta definición eh, es un poco más compleja, más profunda de lo que parece. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué entienden estos autores? respecto de su propia definición y por qué la construyen de esta manera. ¿Qué es una actividad? Primero, para los autores denota la facultad de obrar, reconociéndose eh, el hacer a través del cual se hace realidad el ser en un tiempo presente. Esta actividad es distinguible del hacer de otros seres vivos, pues se refiere a una actividad práctica y teórica, un hacer algo, un estar o pensar que conlleva cierto impacto en el entorno, por lo que se constituye como transformador. Es decir, la actividad en sí misma es una, es una acción transformadora. Permite que el humano transforme el entorno y también a sí mismo en un proceso continuo, que además se enmarca en la apropiación cultural heredada y en el patrimonio históricamente acumulado. Una actividad entonces pone en marcha destrezas manuales, cognitivas, motivacionales, afectivas y valóricas, una actividad según los autores no puede entenderse sin un contexto y tampoco puede entenderse aislada de otras actividades, por lo que la ocurrencia de cada actividad que desarrolles tú o yo o mi usuario, posee el carácter de única. ¿Qué es el sentido para los autores? ¿Recuerdan ustedes que yo les había mencionado que las definiciones tenían, eh, dependían mucho del contexto social en el cual un individuo definía? definía? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de por qué. Los autores aclaran que la mayoría de las definiciones de ocupación apace, aparece la palabra significado, que está traducida literalmente del inglés meaning o minfulness. Mi pronunciación es mala, pero no nos quedemos en, es un time. Eh, lo que implicaría un proceso interpretativo completo en el que toman lugar tanto el sentido perceptual como las asociaciones cognitivas evocadas en el individuo. ¿Ya? Sin embargo, los autores plantean que en nuestra lengua el significado, el significado como concepto, digamos, el significado alude a la presencia de un contenido simbólico colectivo que no necesariamente va a abarcar la interpretación subjetiva que tenga una persona cuando se ocupa y que por ello van a utilizar el concepto de sentido para ellos el sentido se refiere al valor individual que se le da a las actividades que va a estar construido a partir de las experiencias sensoriales, afectivas, motoras, cognitivas, sociales y espirituales que se van a acumular a lo largo de la vida el sentido entonces se va a relacionar íntimamente con la intimidad, perdón, íntimamente con la identidad, con la historia y con la pertenencia de un individuo. Por lo que puede cambiar a lo largo del tiempo, y eso es algo súper importante, sobre todo a la hora de ejercer como terapeuta. El sentido y significado entonces para los autores no son lo mismo, y es que el primero va a responder al fuero íntimo del individuo. El segundo es construido social y culturalmente y es jerárquicamente eh, más fuerte, más poderoso que el primero, porque el significado eh, tendría tanto poder que es capaz de desarraigar a una persona de su entorno. ¿Qué es para los autores el concepto de participación? ¿Qué okay, implica? Ya. Ellos van a eh, desestimar los conceptos de engagement, que significaría como compromiso, e eh, involvement, de verdad, entre pronunciación es muy mala. que significaría como involucramiento. Pues consideran que eh, ambos conceptos van a enfatizar en una dimensión individual de lo que sería eh, la ocupación. ¿ya? En cambio, participar para los autores va a implicar ser parte de algo intervenir o compartir en un proceso que va a denotar decisión y o acción de la persona en los contextos habituales en los que se desenvuelven Ser parte de algo como un mero espectador a implicarse en algo en cuerpo y alma. Incluso ocuparse individualmente requeriría de herramientas, procedimientos, formas y significados que van a dar cuenta de un devenir previo como persona y como miembro del sistema social. Participar entonces implica estar en, de manera activa, lo que le confiere al concepto de ocupación una, un, un aura desde mi perspectiva eh, bastante bonita y con bastante potencial en términos de impacto político, por ejemplo, cotidiano. ¿Qué es ser cotidiano? ¿Qué es participar cotidianamente? Ah, es bastante sencillo en realidad. La vida cotidiana eh, sería el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares eh, o del humano particular, los cuales a su vez crean la posibilidad de la reproducción social. La cotidianeidad va a englobar las características particulares propias de la persona, que sin embargo se forman a partir de su, de su situación en un mundo social que va a ser jerarquizado y estratificado según la ubicación en las relaciones de producción con las que a su vez reproducen un determinado sistema social. Y por último, ¿qué es para los autores que algo sea nombrado por la cultura? Esta... Eh... Esta frase, digamos, va a dividir al carácter simbólico de la actividad. Va a implicar más exactamente el significado, el significado. El nombre de algo constituye la dimensión significante, es decir, aquello que porta significado. Al inscribirse ese algo en el lenguaje, la actividad es objetivada por la cultura y se hace portadora de significados. Por otra parte, al otorgarle un carácter simbólico a la actividad, el nombre permite asociar nuevos significados, permitiendo también distinguir nuestro hacer de otros haceres en el mundo animal. Por ejemplo, yo me acuerdo eh, cuando yo hacía yugantía, un, una vez un, un chico me preguntó oye, si nosotros tenemos ocupaciones, ¿lo, ¿los animales también tienen ocupaciones? Y yo recuerdo, sinceramente, que iba marcando ocupado. Mi respuesta instintiva fue no, no las tienen pero no sabía por qué, y aquí está la respuesta, entonces, como en resumen, que algo sea nombrado por la cultura tiene que ver con este sentido, o sea, perdón, con este significado que hablábamos cuando estábamos definiendo lo que era sentido, algo que es definido socioculturalmente, entonces como podemos ver, algo tan sencillo como decir que la ocupación es aquella actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura, tiene un, concepto, un contexto eh, bastante profundo y que las definiciones no son asados y que no son objetivas y que no son neutras así que yo creo que con esto podemos ayudar a nuestro amigo Patricio a entender más o menos qué es la ocupación ya. Así que espero haber ayudado a Patricio a, a entender un poco más lo que es la ocupación. Eh, como siempre, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva, eh, va a ser bienvenida a los comentarios. Eh, aprovechen de darle like, de compartir y hagamos crecer un poquito más esta comunidad porque a mí me interesa mucho tener el feedback con ustedes. Sin más, creo que se acabó. Ah, no, en realidad no se acabó. Vamos nosotros también a ser parte de la construcción de lo que es ocupación. Siempre, constantemente, todos los días. Por eso chicos, recuerden que la única manera de construir conocimiento es compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Con trailer, o a volar, va suspendido en el aire Mirar las torres del paine, hay que esperar Que la tormenta maine sin desesperarse Sumarse ante el viento la hierba ha de inclinarse